vamos a comenzar con la memoria a largo plazo que es un tipo de memoria que nos permite retener información de un modo permanente o digamos casi permanente para ello eh, me ayudaré de la clasificación propuesta por el profesor de la universidad de california Larry Skirrer. en el gráfico observamos que la memoria a largo plazo está dividida en memoria declarativa o también conocida como memoria explícita y memoria procedimental o también conocida como memoria implícita esta división se basa en el tipo de información que es necesario recordar este, este ha sido el criterio para realizar esta división esta clasificación en referencia a la memoria declarativa o también llamada memoria explícita como acabo de mencionar esta memoria es una memoria de hechos o de o digamos mejor de eventos específicos eh, situaciones específicas que han ocurrido y que tenemos este recuerdo eh, los contenidos de esta memoria pueden ser traídos a la mente de una manera consciente es decir eh, somos conscientes de que estamos recuperando este tipo de información Por otro lado, la memoria procedimental o también llamada memoria implícita Es la memoria de las habilidades Este tipo de memoria opera de un modo bastante automático Es decir, la adquisición de estas habilidades se produce de una manera lenta y gradual pero una vez adquirida difícilmente se olvida y aquí tenemos como ejemplo eh, la habilidad eh, necesaria para montar a bicicleta la habilidad para nadar y eh, en referencia a esto que, que he mencionado que es una memoria que opera de un modo eh, bastante automático aquí se me ocurre el ejemplo de conducir no eh, cuando empezamos a conducir eh, tenemos que estar muy atentos de toda la, la cantidad de acciones que es necesario realizar para conducir un coche. Pero a medida que vamos practicando y practicando y con los años, esta eh, acción se convierte en una acción automática. Entonces aquí estaría eh, nuestros conocimientos para conducir, estarían guardados en esta memoria procedimental bueno como vemos en la imagen eh, la memoria procedimental está relacionada con eh, destrezas motoras eh, el condicionamiento y aquí tenemos un concepto eh, que es el priming que es un término inglés que podríamos eh, traducir eh, en este contexto de, de memoria procedimental como eh, preparación y voy a hacer una, una breve introducción a, a este concepto. A ver, el priming eh, se refiere a una situación en la que la exposición a determinados estímulos influye en la respuesta que daremos cuando eh, estos estímulos son eh, presentados con posterioridad. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Eh, vamos a, a pensar en un ejemplo muy muy muy básico que sería por ejemplo eh, ver una publicidad eh, sobre un nuevo modelo de vehículo eh, si vemos esta esta publicidad eh, es posible que cuando vayamos a la calle eh, sin mucho esfuerzo eh, percibamos o nos demos cuenta de este modelo de coche específico que vimos en la publicidad es decir en este caso esta información estaría como más saliente en nuestra memoria entonces se produciría este efecto del priming eh, realmente esto es un, un pequeño, una pequeña introducción eh, posteriormente eh, hablaré en un vídeo sobre la memoria procedimental y tendremos unos ejemplos más detallados sobre este concepto pero quería hacer esta breve introducción Ahora, eh, continuando con el esquema, eh, vemos que la memoria declarativa a su vez se divide en memoria episódica y memoria semántica. La memoria episódica eh, contiene la información sobre nuestras experiencias personales y por lo cual estas eh, experiencias han ocurrido en un lugar y un momento temporal preciso, o sea, esta es una de las características de la memoria episódica, que existe un factor temporal y eh, de, de lugar también específicos, concretos. Eh, está muy relacionada eh, esta memoria con nuestra autobiografía personal y aquí como ejemplo podría mencionar eh, nuestros recuerdos de la infancia. Eh, nuestros recuerdos eh, sobre un viaje que hayamos realizado no toda esta información se ha producido en un momento y en un lugar concreto y estaría guardada en nuestra memoria episódica. y por otro lado eh, vemos que la memoria declarativa está eh, está eh, dividida también en memoria semántica y aquí en la memoria semántica eh, tenemos el conocimiento sobre el mundo y el lenguaje o sea nuestros conocimientos que tenemos en general del mundo eh, como ejemplo podríamos mencionar eh, todos nuestros conocimientos relacionados con una determinada temática no por ejemplo nuestros conocimientos sobre biología estos estarían guardados en nuestra memoria semántica Y Ahora eh, suelo mencionar que en referencia a, a esta distinción entre memoria episódica y memoria semántica, decir que algunos estudios con imágenes cerebrales sugieren que áreas cerebrales diferentes muestran más activación cuando se recupera la información episódica o semántica. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, según estos estudios que se han hecho, eh, eh, pidiendo a los participantes que realizaran tareas eh, ya sea de memoria episódica o de memoria semántica se ha observado que el cerebro eh, presenta un patrón de activación diferente en cada caso y que eh, diferentes partes muestran más eh, actividad esto es realmente interesante e importante porque nos ayuda a poder eh, empezar el camino para entender qué partes podrían eh, controlar cada tipo de memoria. Y así, por ejemplo, cuando eh, tenemos personas ¿no? con lesiones cerebrales, podemos entender mejor eh, por qué eh, un determinado tipo de memoria está más afectado que otro. Y así también eh, podríamos realizar un... Eh, adecuado tratamiento, ¿no? Porque intentaríamos reforzar este tipo de memoria que se tiene preservada, ¿no? Y podríamos intentar trabajar para recuperar o evitar la pérdida de la memoria que ha sido afectada con esta lesión. Bueno, eh, en posteriores vídeos retomaré este tema también, que es muy interesante de la neurología, y bueno, eh, para finalizar eh, este, esta introducción a la memoria a largo plazo, eh, decir que también se ha observado que personas que presentan amnesia, es decir, pérdida de la memoria, presentan generalmente deterioro en su memoria episódica, es decir, es lo más frecuente. Y por, por lo contrario, eh, la memoria semántica se encuentra bastante conservada. ¿Qué, qué quiere decir esto? Que. Eh, en general, eh, se han encontrado más casos en los que las personas eh, tienen dificultades para recordar eventos o hechos específicos de su vida personal, de su experiencia personal. Por eso, eh, a esto nos referimos con esto, que la memoria episódica eh, se observa más afectada. Bueno, esto ha sido una introducción a los tipos de memoria a largo plazo.